a todas las personas que se están eh, conectando bien, pues vamos a dar inicio a este curso de sociedades civiles y asociaciones eh, bueno, vamos a verlo desde distintas eh, partes ayer cometí un error les mandé por ahí o le mandé al, al área de census capacitación un eh, pdf que no era el de esta eh, clase es decir, es el de las clases pasadas sin embargo hice algunos cambios por ahí metí la parte de IVA, del Impuesto al Valor Agregado, y la parte de dos hojas de cálculo que vamos a ver el, el, en su caso, el cálculo de la sociedad civil, el cálculo del pago provisional de, y también de la declaración anual. De una forma general, no es el caso del curso, pero sí lo tengo que ver de una forma general, porque seguramente muchos de ustedes eh, pues vienen a este curso queriendo saber esa parte del cálculo del impuesto. Entonces, se los voy a poner en el chat en este momento, si lo gustan descargar, por favor, para que vayamos eh, trabajándolo por aquí. Y ahí sí, disculpen pero fue mi error. Yo no les mandé este material al área de census. El día de ayer eh, tuve unas complicaciones, entonces ya no, ya no me dio tiempo de mandárselos y por error le mandé otra cosa. Aquí se los voy a poner, ¿eh? Denme un segundo. Déjenme por aquí. Ok, aquí tengo las hojas ejemplos. Ejemplo. En ese momento lo estoy subiendo. Déjenme un segundo, dicen que mi red está desconectada, no sé por qué diga eso. Voy a tratar de subir el otro. Ah, ya sé. Permítame un segundo, es que los tengo abiertos. Como los tengo abiertos, no me, no me permite mandar el archivo. Ya, perfecto. Vamos a volverla a dar aquí. Para que ustedes los puedan descargar, por favor, desde sus máquinas. Quien esté en su celular, bueno, pues, eh, también se lo voy a hacer llegar por correo electrónico. Bueno, la parte de census la hará llegar también por correo electrónico, pues, estas hojas de cálculo que les estoy poniendo y este PDF que eh, es diferente, un poco diferente al que les enviaron, por favor les cambié algunas cosas por ahí ¿no? para que tengamos eh, permítanme un segundo déjenme ver dónde lo metí este PDF, materiales materiales, materiales materiales, a ver denme un segundo eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Materiales. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Listo, les estoy mandando el PDF también aquí. Ok, bueno, ya se los mandé, los, eh, tanto las hojas de cálculo como el PDF. Entonces, déjenme vuelvo a abrirlas aquí, para que yo las tenga a la mano. Denme un segundo. Entonces, lo vamos a ver tanto teórico como práctico en la cuestión del cálculo del impuesto. En la cuestión, obviamente, de cuestiones legales, tendremos que abocarlos al código civil. Listo. Bien, voy a ponerles mis diapositivas. Denme un segundo, me dicen si se ven de manera correcta. En este momento se las voy a poner por aquí. Díganme, ¿las ven de manera correcta? Sí, ok, perfecto. Gracias, Gary. Bien, vamos a a ver, bien en este caso déjenme subo aquí tantito porque si no no veo, veo de manera rara, ahí está aspectos legales eh, en el código en el código civil, en su caso el código civil federal que es el, el, el que se tiene primero es el código civil del, de, en este caso de la Ciudad de México después, tiempo después se realiza esta transición y se hace un código federal ¿no? para eh, en cada estado, recordar que somos una federación, es decir, somos diferentes estados que nos hacemos una república. Y por consecuencia, cada estado tiene una potestad para emitir sus propias leyes. Entonces, habrá temas en particular de la asociación, en su caso, que estén en el Código Civil del Estado. Cabe mencionar que hay un Código Civil Federal que casi siempre... Es muy parecido a los códigos civiles que existen en los diferentes estados de la República Mexicana. Pero cabe mencionar que tiene cada estado ciertas particularidades. No es lo mismo el Código Civil del Estado de México al Código Civil, a lo mejor de Oaxaca o de Chiapas. Puede haber ciertas diferencias. Son mínimas porque todos se desprenden del Código Civil del primero que fue, el que se creó en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se crea este primer Código Civil y después, eh, en su caso, el 29 de mayo, pasa a constituir ordenamientos diferentes, tanto el Código Civil Federal como el Código Civil de, en este caso, la Ciudad de México, y por consecuencia, en cada estado existe un Código eh, Civil diferente. Muy parecido, sí, pero al final tiene independencia. Y voy a poner un ejemplo del por qué lo estoy diciendo. No sé si han escuchado los contadores, sobre todo, que dicen que el contrato de donación tiene que ser proto, eh, protocolizado si es mayor a 5 mil pesos. Lo han escuchado, ¿no? Bueno, estos 5 mil pesos, por ejemplo, ¿dónde vienen? Vienen en el Código Civil Federal. Pero, ojo, ¿a quién se van a pegar? ¿Al federal o al de su estado donde se realizó la donación? La respuesta es al estado donde se realizó la donación. Y si el estado donde se realizó la donación dice que la donación puede ser por escrito libre, ¿qué sucede? ¿Hay que protocolizarlo? La respuesta es no, no hay, porque el mismo estado no eh, conlleva que yo lo realice. Ahora el SAT te gira y te dice que no te lo va a admitir como una donación. ¿Por qué? Porque no está protocolizado. Ah, ahí tú puedes mencionarle que según el código civil de tu propio estado, no, eh, no, es, no te obliga a que lo tengas que protocolizar. Y entonces es una salida para utilizarlo como la parte de una donación, sin embargo, tu código civil no lo dice que tengas que protocolizar ese, esa donación. Entonces, como pueden ver, hay diferencias que pueden estar en el caso de los, de los diferentes códigos civiles. No todos, en el caso de donación, estoy poniendo un ejemplo, no todos los códigos dicen que tienen que elevarse a escritura pública. Entonces, ahí se los dejo para que, basado en ello, también en el momento en que tengan una duda muy específica, tal vez yo tenga que viajar al código civil de su estado. Y Entonces, aquí va a ser una... Eh, una cuestión que pueden decir, es que el expositor no sabía, no espéreme tantito, pues es que no conozco los, todos los códigos civiles, ¿no? Le voy a hablar desde la postura del federal, sin embargo, tengo que ir a su código civil para determinar lo que está diciendo en este caso, sea sociedad civil o sea asociación. Vuelvo a mencionar, son muy parecidos los códigos porque se desprenden del primero que existió, ¿ok? Que fue en su caso en 1928. Ahora, vámonos a la parte de las personas morales. Como ustedes saben, hay personas físicas y persona moral. ¿Qué es una persona física y qué es una persona moral? Por principio, tienen independencia. Estoy hablando de dos cuestiones jurídicas distintas. Ahora bien, la persona física existe en el momento que nació. En el momento que nació ya eres una persona física, ya tienes una existencia en Latinoamérica la conocen como persona natural, aquí en México lo manejamos como persona física y esta adquiere la mayoría de edad hasta los 18 años. Cuando adquieres la mayoría de edad tienes el derecho a votar y ser votado, es decir, puedes ir a las casillas que va a pasar próximamente o también puedes estar y militar a lo mejor en un partido político de forma independiente hoy en día y promoverte para una candidatura de eh, municipio, de este de no sé, de diputado, de senador o inclusive hasta el mismo ejecutivo ahora bien el, las particularidades que tiene o las eh, en este caso las personas físicas es un hombre, tienen patrimonio el estado civil es casado, es soltero, etcétera estas personas tienen derechos y obligaciones, los derechos los adquieren algunos de ellos desde el momento de su nacimiento otros, como es el caso del voto, lo, lo adquieren hasta la mayoría de edad, ¿ok? Hay prohibiciones que te puedo hacer según otras disposiciones, ¿no? Como, eh, obviamente, la compra, en este caso, bueno, para algunas, no es la compra lo que está penado, es la venta de bebidas alcohólicas. Ese es un ejemplo para menores de edad. No es que compre un menor de edad el alcohol y el que sea penado sea el menor, sino quien lo enajena es que a quien se tiene que sancionar. Ahora bien, dentro del Código Civil, eso es el artículo 22 del Código Civil Federal. Vuelvo a mencionar Código Civil Federal. Cada uno de sus estados tiene otro código. El, código 20, el artículo 25 nos menciona que son personas morales, tanto, y aquí tengo una duda si es el 26 o el 25, porque según yo es el 26. No sé si alguien por ahí en Google pueda meterse y le pueda poner Código Civil, y pueda buscar en este momento artículo 25 y 26. No recuerdo, aquí pude haberlo puesto de manera incorrecta. No es el 25, sino el 26. Ahí tengo una duda. Ahí si me ayudan, les agradecería. Bien, son personas morales, la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones de profesionales, las demás que se refiere a la fracción 16 del artículo 123 de la, de la Constitución Federal, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que propongan con fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Bien, es el conjunto... Cuando nosotros hacemos una persona moral, antes estaba la definición del conjunto de dos o más personas que nos reunimos para llevar un fin determinado. Ahora bien, desde la entrada, si me no recuerdo, 2011-2014, la sociedad por acción simplificada, esta cosa, la concepción cambió, porque hoy en día recordemos que la sociedad por acción simplificada puede ser una sola persona. No necesito tener socios regularmente y anterior eh, teníamos que buscar a la esposa al esposo para hacer una sociedad eh, eh, civil una una en este caso una sociedad perdón mercantil no de la ley general de sociedades mercantiles hoy en día podemos hacer una sociedad sin tener socios que es en otros países la sociedad unipersonal aquí en méxico la sociedad por acción simplificadas igual que en colombia igual que en españa eh, cuando llegó Bien, pues rompe este esquema, ¿no? Porque entonces, no que las sociedades, ¿no? Pues son el conjunto de dos o más personas. Ah, fíjate que no, ahora puedes hacerla con una sola persona. Sin embargo, y para términos del Código Civil, las personas morales tienen una figura jurídica diferente a la persona física. Tienen derechos, los cuales únicamente están plasmados dentro de su acta constitutiva, y tienen obviamente obligaciones eh, que adquieren simplemente por el nacimiento. ¿Cuál es, digamos, si lo pusiéramos como una persona física, cuál es el acta de nacimiento de una persona moral? Sería el acta constitutiva, ¿no? Fuimos ante un notario, hay que llevar ante un notario esta acta que protocolizamos, que el notario lo único que hace es dar fe y legalidad del hecho. Ojo, él no te hace el proyecto de ningún acta, ¿correcto? Que él ya tiene algo que se dice mal, eh, algunos dicen machotes, otros dicen formatos, como ustedes lo conozcan, pero él no es quien marca la parte del clausulado, marca la parte de las declaraciones, etc. No no va a ponerlo él dentro del de acta, eh, constitutiva. Sin embargo, él ya tiene formatos preestablecidos que los va a utilizar seguramente para formar tu ya sea asociación o tu sociedad civil. Yo no lo recomiendo, les soy sincero, vayan con un experto, porque entonces aquí hay problemas cuando creas una sociedad o una asociación, porque en esta parte de tus estatutos, en el caso de la asociación, Pudiste haber caído en alguna situación que no hayas tú pensado por falta de experiencia y entonces tiempo después tengas el problema con tus asociados. Entonces, yo te diría, ve con un experto en esta materia para que te ayude a formar pues, tu asociación o en su caso, tu sociedad civil. No se lo dejes al notario. El notario va a utilizar únicamente un preformato que, que utilizó alguien más y que atrás utilizó alguien más y alguien más y alguien más y alguien más. ¿no? Eso es lo que regularmente se realiza. Ahora bien, obvio para darle vida a esta eh, persona nueva, esta persona moral nueva que estás tú realizando, ya sea, y en este caso para términos de sociedad civil y asociación, lo tendrás que hacer con otras personas para darle validez a esta acta constitutiva, tendrán que llevarlo ante el notario público, el notario público dará fe y legalidad del hecho, y por consecuencia, está el nacimiento de una nueva persona que tiene, para cuestiones jurídicas, una personalidad distinta a las de las personas físicas. ¿Correcto? Ahora, la sociedad civil, la sociedad mercantil y la sociedad civil. Para términos, ahorita vamos a revisar las diferencias entre una sociedad mercantil y una sociedad civil, pero déjenme les digo de entrada, la sociedad civil responde con todo... Eh, aparte de su patrimonio puesto, también pueden ir tras el patrimonio de la persona física. Ese es un riesgo en el caso de las sociedades civiles. ¿eh? En la sociedad mercantil no es así. Imaginemos, creo una sociedad anónima de capital variable o de capital fijo. Y hasta cierto punto, soy y únicamente respondo por el valor que tiene la empresa, no con mi propio patrimonio. ¿Ok? No es el caso de la sociedad civil. Ahora, hay beneficios en el caso de la sociedad civil. Solo lo dejo y lo comento, ¿no? Porque esa es una diferencia que pocos recalcan. A ver, contadores, si ustedes van a armar un despacho como sociedad civil o como sociedad mercantil. Ah, pues me conviene más o he escuchado que todo mundo es sociedad civil. Ah, perfecto, entrele como sociedad civil. Sin embargo, le digo que usted responde por todos los actos que lleve la sociedad civil. ¿eh? Si es una persona jurídica diferente, sí, pero los actos que usted lleve en cuestión civil también le van a perjudicar si hace algún tipo de ilícito como persona física, ¿correcto? Ah, caray, ejemplo, ah, bueno, le debo a una persona, esa persona me demanda vía mercantil y me quiere cobrar. ¿Se puede ir contra mi patrimonio si soy civil? La respuesta es sí. Puede llegar el momento en que le cobren también a al, al, la persona física, no nada más a la persona moral. En diferencia de la persona moral que fue constituida a lo mejor como una sociedad anónima. Ah, ok, perfecto. No, entonces quiero ser sociedad anónima. Ok, nada más déjeme y le comento. Si usted se vuelve sociedad anónima no podrá sacar sus rendimientos sus ganancias cuando usted quiera. Va a tener que esperar a que acabe el año, se dicte si hubo utilidad o hubo pérdidas, y entonces la reparta. ¿Y en la sociedad civil? ¡Ah, no! Fíjate que una de las ventajas de la sociedad civil es que puedes emitir anticipo de rendimientos. ¿Cada cuándo? Si usted quiere, hágalo semanal, quincenal mensual, o cada vez que tenga dinero en el banco. No hay ningún problema. ¿Qué tratamiento voy a llevar? a ah, conforme el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Algo que dice, se asimila a salarios. Y luego por ahí, alguien que no sé quién se la inventó, le puso asimilado a salarios. Esa palabra no existe dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes la buscan, no existe. Existe algo que dice se asimila a salarios. Y es un tratamiento para ¿quién? Para aquellos del consejo de administración, los administradores, las cooperativas o también aquellos que se les da rendimientos de una sociedad. Ah, entonces como sociedad yo puedo recibir, si yo quiero sacarlo cada vez que tenga dinero en el banco, o quiero sacarlo semanal, o quiero sacarlo quincenal o mensual, así es, lo puede hacer. ¿Y en la sociedad anónima no? No, en la sociedad anónima tendrá que esperar a que se decreten si hay utilidades o si hay pérdidas, hacer la asamblea y entonces decretarlas. Ah, ok. Y para términos eh, de dinero, de cash, ¿qué me conviene? Ah, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. ¿Qué es lo que más te conviene? Que te lo dé ahorita porque también la sociedad civil puede esperar hasta que se cierre todo. Y decretar si hubo utilidades y por consecuencia, pues, emitir este, este rendimiento a sus eh, asociados, a sus socios, perdón, a sus socios. Ahora bien, ¿qué me conviene? ¿Esperar hasta el final del año o que me los den cada semana o cada quincena o cada mes? Ah, ahorita vamos a ver un ejercicio para saber qué es lo que nos conviene, porque sí tiene un impacto el anticipo de rendimientos. Tiene un impacto en el pago provisional y esto es donde muchos de los contadores se les pasa porque han llevado sociedades anónimas, sociedades mercantiles, perdón, y han hecho ingresos acumulables por el coeficiente de utilidad, por la tasa, etcétera. Y llevan el cálculo. Y cuando les dices, oye, ¿diste anticipo de rendimiento? Sí. ¿Ya se lo restaste? Ah, caray, ¿cómo que se lo tenía que restar? Sí, le tenías que restar el anticipo en el cálculo. No, no sabía. Ah, entonces ahí va a ser un gran problema. Este tipo de particularidades son las que vamos a ver en las hojas de cálculo que les di. Si bien se va a parecer mucho a lo que ustedes hacen si ya llevan este, personas morales de, en su caso, como sociedades mercantiles, les va a parecer muy eh, idéntico, pero sí hay ciertas particularidades. Otro ejemplo es en el cálculo del coeficiente de utilidad. Ahí te lo va a mover también. Si le diste anticipo, se lo vas a sumar a la utilidad y lo vas a dividir entre los ingresos nominales. ¿Qué crees? Te va a subir el coeficiente. ¿Y para qué me sirve contar el contador del coeficiente? Ah, fíjese que el coeficiente es con el que le vas a calcular o vas a pagarle al fisco el pago provisional. ¿Por qué dijo pago provisional? Ah, porque el impuesto sobre la renta es de forma anual es de forma anual pero entonces ¿por qué pagamos impuestos cada mes? ah déjeme y le comento que pagamos impuestos cada mes porque imagínense que el gobierno no podría llevar a cabo las obras públicas ni los desarrollos e infraestructura que tiene si no le cayera dinero mes con mes por consecuencia él te dice hacemos un arreglo hazme y realízame un pago provisional por eso se llama provisional y al final del año, en la declaración anual, sumamos y restamos esos pagos provisionales, mejor dicho, restamos, y, y voy a saber si me debes o qué, o tienes un saldo a favor. Yo te debo. Y o te lo regreso o me pagas. ¿Correcto? Entonces, esta es la dinámica del impuesto sobre la renta. También vamos a ver la parte del impuesto al valor agregado. Ojo, y por ahí una persona la otra vez me marcó. Contador. ¿Las asociaciones también pagan IVA? Le dije, ¿qué hizo? ¿Cómo que qué hice? Sí, ojo, dice el artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Pagarán el impuesto los actos o actividades, actos o actividades que se lleven en territorio nacional de lo siguiente? Y te dice, enajenación de un bien, del uso o goce de un bien, la prestación de servicios y la importación de servicios. Si usted hizo algo de esto, ¿qué cree? Está en el supuesto. ¿Lo hizo en territorio nacional? Sí, está en el supuesto. Por consecuencia, ¿qué cree? Le voy a tener que, eh, una, puede ser que le hayan retenido el IVA a alguien, que le hizo esa, esa parte, es decir, alguien me prestó un servicio... ¿Y entonces le tengo que retener el IVA y lo tengo que informar? ¿Lo tengo que pagar? Sí, pero soy una asociación. ¿Y qué? Es acto o actividad. Ojo, también hay otros párrafos dentro del artículo 9 y dentro del artículo 15 de la ley del impuesto al valor agregado que nos dice, hay cuestiones exentas de este impuesto. Estás dentro, pero ¿qué crees? Yo te saco. Es decir, tiene la obligación? Sí. Porque hiciste un acto de actividad que está grabada para el impuesto. Sin embargo, yo, como legislador, puse allí un artículo que te perdona, digamos, si ponemos esta palabra, ¿no? Que te exenta de pagar el impuesto. Pero sí estabas ahí. Pero yo te saco. Vamos a ver las particularidades, por ejemplo, de donatarias autorizadas. Vamos a ver la, las particularidades de algunas asociaciones civiles, ¿ok? ¿Ok? Ahora recordemos, el elemento principal del IVA son actos o actividades en territorio nacional. ¿Qué actos? Ya lo dije, son cuatro actos. Enajenación de un bien, prestación de servicio, uso o goce, o en su caso, importación. En el momento que hagas alguno de estos, ya va listo. Si no caes en el hecho generador, ¿no? y nos dice el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, Será el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Ajá. Y son de estricta aplicación. Eso es lo que dice el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Y en el momento de la causación, dice el 6, será cuando se lleve a cabo esto que dice la ley. ¿Estás llevando a cabo el acto? Sí. ¿Ya lo cobraste? Sí. Ándale, pues ya me tienes. Ya se generó. Ya me tienes que pagar. Ajá. Que va a haber una dinámica de cómo se hace el cálculo. También la vamos a ver de forma rápida. Ahora bien, ¿por qué comento todo esto? Para ver qué vamos a ir viendo paso por paso. Otra de las cuestiones, las asociaciones. ¿Qué, so, qué es una asociación? Un grupo de gente que tiene un objeto social el cual va encaminado sin un fin de lucro. Estas personas no quieren, obviamente, ganar dinero de este de esta actividad que van a llevar. ¿Qué es lo que realizarán ellas? Pues algo que tenga una cuestión social. Sea cuidar la fauna, sea una sociedad de padres de familia, sea un sindicato para cuidar los, las cuestiones de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y podemos poner muchos ejemplos de asociaciones, ¿no? A lo mejor de estos que se dedican a ayudar a las partes, este... Eh, eh, de, no sé, como por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, mujeres golpeadas, etcétera, etcétera, emigrantes, ¿no? Eh, eh, hay un sinfín de asociaciones. Ahora bien, dentro de estas, algunas van a entrar en el título 3. El título 3, ¿a qué me refiero? Hay el título 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que nos habla de las generalidades de las personas morales. El título 2 que nos habla de aquellas que van a pagar el impuesto sobre la renta y el tres, de aquellas que no están para términos de la ley del impuesto sobre la renta obligadas al pago del impuesto. Ejemplo, algunas asociaciones, no todas, y a partir de la reforma del 2020 20 para 21 sacaron a muchas de ellas y les dijeron, ¿quieres estar exenta del pago? Sí, vuélvete donataria autorizada. ¿Qué es una donataria autorizada? Bien, la donataria autorizada es un permiso que te da, en este caso el gobierno federal, para que tú puedas recibir ingresos y representen un donativo y puedas expedir un comprobante fiscal que le sea deducible a la otra persona. Ah, suena interesante. ¿Y en qué me beneficia? Ah, soy la costeña que la tengo cerca aquí en Halostock. Entonces, la costeña les va a donar aquí a Jorge, pues, cierta cantidad de, de latas entre frijoles, chiles, etcétera, ¿no? Ahora bien, se me van a caducar de que queden ahí, se echen a perder, a que se las dé a Jorge, porque Jorge es una, eh, es una donataria autorizada. Él me va a expedir un comprobante fiscal. ¿Qué va a pasar con ese comprobante? ¿Me lo puedo hacer qué? Deducible. Entonces, reduzco la base de mi impuesto. Yo te diría, de perder dinero y echarlo a la basura a reducir la base de mi impuesto y pagar menos impuesto, ¿cuál preferirían ustedes? Pues, obviamente, buscar una donataria autorizada y darle eso. Imaginemos que a Jorge también se le ocurre salir a la calle a pedir dinero y va, bueno, va con este, primero con el presidente municipal o con el delegado, le dice le platica, le dice que hay que sacar permisos, pero necesita el registro de donataria, se lo muestra, se lo da toda la papelería que le va a pedir el municipio, perfecto, le dan el permiso. Jorge consigue una serie de, de chicos, le dice, aquí está su bote, ejemplo, la Cruz Roja ahorita está haciendo boteo, le da este, sus botes y entonces lo saca a la calle, y ya van ellos, ¿no? Ta, ta, ta, ta, y ya le echan dinero, entonces regresan con Jorge, aquí está el dinero, lo cuentan, y pues como Jorge es una buena persona, Va a depositar todo ese dinero a la cuenta bancaria de la asociación. Digo buena persona porque si a lo mejor no fuera buena persona, pues aparta 10 para acá, 5 para acá, 10 para acá, 3 para acá, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta Es efectivo? ¿Quién lo está, quién, quién, quién le está viendo que, que lo está contando ahí? Si acaso su esposa fuera de ahí, no creo que haya otra persona que esté metida, ¿no? Entonces, ¿puedes o no puedes? Por eso la donataria es muy sensible ¿Qué otra de las cuestiones? Imagínate que Jorge sale al boteo, etcétera, y le dice, este, en este caso al banco, llega con un millón de pesos. ¡Ah, caray! ¿También le fue en el boteo? Me fue súper bien. Y fíjense que 100 mil pesos sí son del boteo y 900 mil pesos son del narcotráfico o de estas células que se dedican, pues, a actos ilícitos. Se lo dan a Jorge. Ay, ah, para qué? ¿Por buena gente? No, por buena gente Resulta ser que Jorge, en su donataria autorizada, porque tiene un tamaño del teletón, ¿no? Entonces está muy grandote y necesita médicos, necesita gente que le dé aseo, necesita gente que le dé muchos servicios a toda esta persona, que él, con, la, con las cuotas, con las donaciones que le dieron, él les paga para que lleven a cabo, porque al final, los que trabajan en una eh, donataria, en una asociación, pues no trabajan de buenas gentes, ¿no? Bueno, algunas, sino, pues al final van a cobrar un sueldo también, imagínate, un especialista en neurología, etcétera, no, te, no le vas a dar 15 mil pesos, más. o sea, son cuates que te cobran, ¿qué te gusta? 120 mil, 200 mil pesos, pues, sueldos extraordinarios, porque también son extraordinarios ellos, ¿no? Eh, un ejemplo es un teletón, pero, Fíjate que eso lo hacen mediante una sociedad civil. Ah, a ver, ¿cómo? Ajá, ahí te va. Resulta ser que el amigo de Jorge, que es un cuate que se dedica a cosas ilícitas, creó una sociedad y entonces, por otro lado, a Jorge le dio ese, esos 900 mil pesos. Jorge ya lo metió dentro de la sociedad, pero para regresarle el favor al otro... El otro le expide un comprobante fiscal de servicios. Servicios que a lo mejor ni le está dando. Le dice que le mandó tres doctores, cuando nada más le mandó uno. O le, que le mandó diez personas de limpieza. O a lo mejor nunca le mandó nada de limpieza. ¿no? ¿Qué hace Jorge? Le paga, ¿están de acuerdo? Sustenta esto con un comprobante fiscal y aquí está el pago. ¿Qué pasa con la otra persona? Le entra a su banco. ¿Qué crees que pasó? Todo ese dinero de los buenos de diferentes regiones que se lo daban en efectivo, ya lo bancarizó. Y entonces, ya por consecuencia, la otra persona ya está limpio de pacado. Y así puedes utilizar un sinfín de estrategias con las, las donatarias. Por eso, hay que ser con mucho cuidado a quién le dan el permiso a donataria. Por eso, se ha restringido en muchos de los casos. Si bien tienes que entregar, una declaración eh, de transparencia, así se llama, y la declaración anual, la de transparencia es la que siempre se les pasa a todas las donatarias y te terminan quitando el permiso por esa mendiga este, declaración. Está relativamente sencilla, pero ¿qué crees? Muchos contadores dicen, ¿a poco la teníamos que entregar? ¿A poco no sabía? No, pues ya le llegó el escrito de revocación del permiso. Y entonces ya te fregaste porque seguramente va a costar que te lo vuelvan a dar. Y ojo, ¿qué crees? Si no te lo dan de nuevo, todo lo que tienes lo tendrás que donar a otra donataria autorizada. Ya no te lo puedes quedar, porque otra de las cuestiones, las donatarias no le pertenecen a la persona que las fundó, le pertenecen a México.